Señores, Señores ya, seguimos. Ahí, ahí me pone, este bueno bueno eso a, a, a la familia. Señores, Zuckerberg. Zuckerberg pierde 700 millones, 700 mil millones o 700, ¿cómo es la cifra? 7 mil millones. 7 mil millones de euros en pocas horas por la caída de WhatsApp, Instagram y Facebook. El lunes 4 de Son de octubre, él, perdón. ¿no? Es el dueño de esa cifra. Sí, él es el dueño. El lunes 4 de octubre ha sido un lunes negro para Max Zuckerberg. La caída a nivel mundial de sus aplicaciones WhatsApp, Facebook, Instagram han tenido consecuencias en su bolsillo. El consejero delegado de Facebook perdió mil 900, 5, millones, de 900 millones de dólares tras una sección nefasta en Wall Street. La bolsa neoyorquina le pasó factura por la interrupción durante más de seis horas de WhatsApp de las redes sociales de él. La compañía se desplomó un 4.9 en el parque de Nueva York. Según las cuentas de la revista Forbes, esta caída supone un varapalo a la fortuna personal del flamante empresario norteamericano que atesora 117 mil millones de dólares y baja hasta el sexto puesto de las personas más ricas del mundo. Por los problemas ocasionados ayer, Zuckerberg ha pedido perdón a los usuarios por los problemas que los servicios de esa red social e Instagram presentaron ayer. Y por supuesto, la gente no perdió tiempo en los memes. Claro, <ríe> Burlándose. Que perdón a, mamá, mamá, te va a <ríe> Ah. no no que, que esto eh, es algo que pasó ayer? que azúcar le importa que la gente te rega eso cuarto que él perdió por esa caída él lo perdió no. amable Villalona o, o, o, o se lo dejó de ganar lo no dejó de ganar lo no dejó de sí, ganar lo perdió pero ah, pero, no, pero, pero no, no no si no lo tenía se lo dejó de ganar se no lo dejó de ganar no que él perdió lo de él no no un hombre ganante un hombre que gane esa cantidad diario <risa> ¿Eh? Sí, pero tiene, tiene una ciento... fortuna. Eso. Sí, pero tiene 116 hello, mil buena. millones. <ríe> ¿Eh? Menos, ¿verdad? Eh, hello. Buenas tardes. Buenas tardes. El... Sí, sí, ustedes son muy objetivos. ¿De dónde nos llama? Desde el de, Villa, de aquí, de la provincia de La Villarriba. Villarriba. Un aplauso, la gente de Villarriba. Gracias, sí, la gente sí. nuestra. Bendiciones, hermano. Gracias por el apoyo. no me gustó el programa. Por eso no ah. me gustó que... ¿Sabe por qué? Porque. Adiós, por pero No hablaron de relación impuesto con el presidente. Cuando se llevó el cuarto para su país, el vallés. ¿Cómo fue? ¿Son periodistas de cuarto? No, no sean así, sean objetivos. Ah, no, bueno, gracias, gracias, hermano, está bien. Hablen de eso también. Sí, sí. No, es que tenemos una cartelera de temas aquí, hermano. Si nosotros no... no, no... Nacional, mi hermano. Soy claro, el... claro. No, aquí aquí le damos todos los temas, hermano. Que usted tenga un dolor, eso es otra cosa. <risa> pues, pero pero, <risa> pero gracias por el apoyo que nos están viendo. Gracias por ese apoyo tan grande. La gente de Villariva, gente buena. Ta también gente que están desempleada, también. Que estaban en el otro gobierno. Gente nueva sí. también que la queremos todos. Este es un programa que queremos. Aquí no hay colores políticos. Aquí decimos la verdad y lo que estamos viviendo. ¿Eh? Eso no es que dique. Si a usted le duele con nosotros, digamos, usted tiene derecho a llamar y, y oponer. Él está hablando de los impuestos. De unos impuestos, de esto que los otros. Nosotros estamos halagando lo que está haciendo bien el presidente. Uh -huh. También cosas que se le escapan, nosotros también lo decimos. Claro. Y le metemos mano también. Pero hay que decir la verdad, que este país tenía tiempo sin un presidente así. entiende? Eso, eso usted tiene que aceptarlo, hermano. Pues, eso es algo que hay que aclararlo aquí. Claro. Sí. Entonces, regresando con Max Oakham, pues sí, eso, él se podrá sentir mal hoy por eso de pero ahorita se inventa algo y se gana 5 mil millones así, recupera esa... esa ¿Tú crees que se sienta más realmente más <risa> por la pérdida de ese menudo? No, no, porque ahora menudo, inventa ¿no? otra cosa y se gana 20 millones más. En verdad. 20 yo, mil millones. Yo creo inventa. que más es muy difícil que quede en bancarrota. Y, y tiene con, que con, ser grande. con una actualización que le haga de cualquiera de esas plataformas sí, recuperadas. Con algún filtro nuevo que ponga una cosa en Instagram ya. <risa> ya, ya, sí? Así, en así verdad. Mismo. Pero, pero, pero yo uh -huh. creo que más... Soccer. Vamos a invitarle un día dijo amable sí. amable. Vamos a enviarle un sí. correo ahí o una llamada. Vamos con... Usted que sabe inglés, mándeselo. Ah, okay. Sí, sí. <ríe>